Junior RGF, En el 2000 y tanto RG se reposta en la casa Díselo, dice Soledad, en esa soledad, tanta droga que consumo entre humo, en mis pulmones, destrozando muchos corazones, muchas razones que tú. En esa soledad, en esa soledad, tantos años a tu lado, solo recibí puros engaños. Me perdí siendo un tacaño, hiciste mucho daño, mucho daño. No quiero ni verte, vete para siempre, toca olvidarte de Lo siento, lo lamento tanto, nuestro amor está fracasando, está fracasando. Dejo de cargo, tomando y fumando.